Mira, papi, que esto ya no tiene decencia. Hay que arrancar el problema de raíz, como dicen los y cambiar el gobierno de nuestro país. Esa piraña que le gusta la guañaña y su ministro, yo lo registro. ese X -Peter, cabrón que no quiere que los niños salgan a la calle a pedir educación. Y sepas de que la me aprieta el pantalón, cabrón, porque tú eres hijo de Augusto José Ramón, ese viejo hijo de puta asesino y maricón al cual le dedicamos ese pedacito de canción sí, que dice Azar. Kids Peter, aprieta los cachetes, que el pueblo se defiende y esta que te la mete. Kids Peter, Peter, aprieta los cachetes, que el pueblo se defiende y esta que te la mete. Goku, Goku, Super Saiyajin. Pulea a la por el chiquitín Goku, Goku, Super Saiyajin. ¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? ¿No hay por qué preguntarnos cómo? Dile cabrones que se sienta el Power Gila Max y que se sienta y todos juntos como hermanos porque somos caleta jalamos más parejo porque están siguiendo a esta bola de pendejos que te lleva por donde les conviene y es nuestro sudor lo que los mantiene los mantiene comiendo pan caliente y ese pan ese pan de nuestra gente dame dame dame todo el poder dame dame dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame todo el power. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! Con cuidado. ¡Tu nombre! ¡Dijo ¡Cuidado con el cuello con el niño! Cuidado con el niño. ¡Tu nombre, dime nombre! El 7-19. ¡Aquí no! nos Permiso, permiso, permiso, permiso, señores, permiso, permiso, Ayúdenme. ¿Qué El hombre, ahí está, ahí está más cerca, más cerca. Mm. ¡Ey, ey, ey! ¡Padrín! ¿Dónde? ¡Ey, ¡Si sí me dio, si sí me dio!